Y sonaba conservado, ya no, estoy por vos, www.conservados.com.ar Los muchachos, deja fluir, sonando acá en Radio Central Bueno, hoy, hoy tenemos un programa súper especial, ya te voy diciendo las vías de comunicación, arroba, pato, miro, ok. Por favor, ¿qué se escuchó? ¿Qué pasó? Lo estuve viendo con Laura Oliva, que la amo. No, porque gracias. te enamoraste es el ataúd. Sí, sí, sí, sí, sí Chica, bueno. Osvaldo Laporte, ¿cómo estás Osvaldo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá, en Quiero champagne. Obvio. Obvio. Yo mismo te voy a no tomes ya. mucho vino porque hace mal. Deja fluir y quien te habla, Pato Mir. Ya volvemos, no te vas. Tranquilo muchachos, que hay para todos.